El mundo siempre estuvo dividido en dos En el espejo también veo lo que no soy No soy mi padre, me dije a los 15 años Yo también me reflejo Estoy harto de las definiciones Y a su vez me asusta no delinear Mientras el mundo pide resoluciones Mi niño solo quiere jugar Jugar y hacer casillos en la arena Dejar que el mar se lo lleve después La Real Academia ve solo una foto Un momento de algo que siempre se mueve Que nunca está quieto Yo sé qué miedo da mirar que no existió el lugar Que creíste tuyo Bam Bam Bam Bam baram, bam Bam Bam Bam Bam Bam bam Bam Estoy harto de las contradicciones Y a su vez no les quiero dejar Mientras el mundo brinda las soluciones Mi niño solo quiere jugar Jugar Y hacer castillos en la arena Dejar Que el mar se lo lleve después Bam bam bam Bam param bam ha <laughs> ha